Bien, eh, vamos a ver este ejercicio en el que me dan dos puntos A y B una parábola eh, y la posición del foco, todo ello referenciados entre ellos de forma que voy a formar entre los tres un triángulo y me piden dibujar el eje y la directriz de la parábola Bien, eh, yo los he dibujado aquí, eh, son seguramente un poco más grandes de lo que corresponde pero si no tenía algún problema con el con el compás para poder trazar unas circunferencias que salían muy pequeñas pero eh, para dibujar los puntos A, B y F lo único que tenemos que hacer es construir eh, un triángulo en el que nos están dando los lados es verdad que eh, B sale a este lado o yo he elegido la, la posición de B en este lado pudiendo haber salido también por ejemplo en el lado contrario siempre y cuando se respeten el valor de los lados eh, igualmente he decidido seguir por esta aunque podía haber elegido eh, alguna de las otras. Así que este ejercicio va a tener, en el fondo, posibles soluciones diferentes. Eh, para, para, esto tenemos que, para hacer este ejercicio tenemos que tener en cuenta las condiciones de eh, los puntos que están en la parábola. Y los puntos que están en la parábola son puntos que tienen exactamente la misma distancia al foco que a la directriz. Con lo cual... Si yo hago una circunferencia con centro en A y radio hasta el foco, trazo una circunferencia y en algún punto de esa circunferencia estará la directriz. De la, misma manera, bien, de la misma manera, si yo centro en el punto B y abro el compás hasta el foco, eh, trazo una circunferencia, eh, con ese radio eh, la directriz estará en un punto de, de esa circunferencia. Así que voy a tener dos circunferencias eh, y lo que voy a necesitar es hallar la tangente común a esas circunferencias, esa sea la directriz. Bien, eh, vamos por tanto a coger el compás, me lo llevo hasta el punto A y voy a abrir el compás hasta el foco, de forma que cuando yo trazo esta circunferencia se que la directriz ha de estar, ha de pasar por un punto de esta circunferencia, puesto que en esta circunferencia se encuentran todos los puntos que equidistan esta distancia AF respecto eh, al punto A. De la misma manera, si acerco el centro el compás en B y abro el compás, no quería hacer yo esto. Ahora sí, abro el compás hasta el foco. La directriz se ha de encontrar en un punto de, eh, de esta circunferencia, puesto que también son los puntos que tienen exactamente la misma distancia respecto a B eh, que debe al foco. Bien, la solución, la solución deberá ser la, la directriz, será la tangente común a estas dos circunferencias y podemos tener dos soluciones, una superior y otra en esta posición de aquí. Eh, bueno, podría ser cualquiera de las dos soluciones, me parece quizás algo más lógico esta, pero bueno, también podría ser que valiera la, la otra. ¿vale? Eh, acordaros, para poder hacer la tangente común, lo que necesitamos hacer es el método de ampliación, reducción. Y para hacer la ampliación-reducción lo que se hace es, eh, la circunferencia menor se pasa a un punto y la circunferencia mayor se reduce eh, el, exactamente el radio de la circunferencia menor o se amplía. ¿vale? Se hace una circunferencia concéntrica, es decir, concentra en B y de radio el radio mayor menos el radio menor o el radio mayor más el radio menor. En este caso como tengo que trazar las tangentes exteriores eh, deberé trazar una circunferencia de centro B y radio el mayor menos el menor. Así que con el compás voy a tomar el radio menor bien ahí lo tengo y lo que voy a hacer es restarlo de la circunferencia mayor. Bien, entonces centro ahora en el punto B, abro, fijaros que estoy trazando una circunferencia de radio la mayor menos la menor y resuelvo la tangente a la circunferencia que acabo de trazar ahora ...que pase por el punto, B, que por el punto A. ¿vale? Para eso, acordaros que eh, debemos hallar eh, el arco capaz desde el que veo AB bajo 90 grados. Y para hacer ese arco capaz, que acordaros, es en realidad la semicircunferencia eh, cuyo diámetro es AB... ...necesito hallar la mediatriz de AB, centro en A, con radio arbitrario... Centro en B manteniendo ese mismo radio, vale. tengo dos puntos que son de la mediatriz de AB, por lo tanto vamos a tomar la escuadra y el cartabón, vamos a alinearnos correctamente con A y con B. Este es el segmento AB y lo que voy a hacer es trazar la mediatriz de AB por el punto en el que esos dos arcos que acabo de trazar se cortan. Tengo hallado el punto medio, con lo cual también ahora centrando en ese punto medio, abro el compás hasta A o hasta B. Y trazo un arco de circunferencia que en los puntos de intersección de ese arco con la circunferencia reducida me van a dar los puntos de tangencia de las rectas que pasando por A sean tangentes a esa circunferencia. Eh, en, le voy a poner nombre al que me interesa realmente. Eh, el que me interesa es este de aquí. Y eh, lo que voy a hacer es simplemente llevar ese punto de tangencia a la circunferencia original, a las circunferencias originales. Para eso tomo la escuadra y el cartabón, alineo B y T y trazo o llevo esa tangente a la circunferencia original. Inicial. De la misma manera hago una paralela por A y también llevo la tangente, paralela a esa tangente, para allá del punto de tangencia con la circunferencia menor de las iniciales. Bien, pues en ese caso ya tengo la dirección de la eh, Directriz y la dirección de la directriz deberá pasar por esos dos puntos de tangencia que acabo de llamar. Voy a llamarle T1 y a este de aquí T sub 2. Bien, así que ahora me alineo con esos dos puntos. Eh, tengo aquí un error, ah sí, bien, perdón, me he equivocado, debería esta circunferencia, pero perdón, ese punto de tangencia no lo he llevado inicialmente a la circunferencia inicial, sino que lo he llevado a otra, el punto de tangencia ha de estar ahí, ¿vale? Para no equivocarme incluso vamos a borrar este T2 porque no es el que buscaba, sino que tenía que llevarlo a la circunferencia inicial, que es esta de aquí. Así que vamos entonces a volver a llamarlo. Y ahora sí, con la escuadra y el cartabón, me voy a trazar la perpendicular, que debería pasar por T1 y T2. Ahí lo tengo. Y hallado la tangente exterior a las dos circunferencias. Vamos por tanto a trazarlo eh, como resultado y esta línea que dibujamos aquí será la directriz de la parábola que pasa por A, que pasa por B y que tiene este foco ¿vale? fijaros que la condición que os decía al principio en el que la distancia de A a F es la misma que de A a la directriz la distancia de B a F es la misma que B a la directriz lo cual eh, ya tenemos la directriz y para trazar el eje que es lo siguiente que nos piden el eje es perpendicular a la directriz pasando por el foco así que tal como tenemos la escuadra de cartabón trazamos la perpendicular y esa perpendicular por el foco será el eje de la parábola que, que busco, ¿de acuerdo? Bien, eh, espero poderos haber ayudado, cualquier duda eh, preguntarme. ¿vale? Muchas gracias.